con la parte número 3 del curso de fuerzas, veremos todo lo que tiene que ver con fuerzas de rozamiento o fuerzas de rozamiento. ¿Qué veremos? Definición de la fuerza de rozamiento y formas de la misma, ecuación de la fuerza de rozamiento y por último, ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos qué es la fuerza de rozamiento también conocida como fuerza de fricción. Es la fuerza que se genera cuando hay dos cuerpos en contacto, pero uno de ellos se opone al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Miremos este cuerpo que está sobre esta superficie. Si lo empujamos o lo alamos, quiere decir que le estamos aplicando una fuerza, pero miren que él está en contacto con una superficie. Esa superficie podría ser lisa o rugosa, en este caso, es una superficie, puede ser, digamos que un poco rugosa, y lo que está ocurriendo es que le impide el movimiento libre del cuerpo. Quiere decir que existe una fuerza que le impide el movimiento, y esta fuerza es la fuerza de fricción. Ahora bien, vamos a definirla como fricción o fuerza de rozamiento. Veamos algunas formas de fricción. Podemos ver esta persona que empuja la cajita, miren que le está costando. quiere decir que esta superficie le genera una fricción hacia este lado, ya que la caja se está desplazando hacia el lado izquierdo. También lo podemos ver en el esquí, él se está esquiando y la nieve le genera una fricción con los esquís en los cuales él se está desplazando. Lo podemos ver también en este tren aerodinámico en el cual las llantas hacen contacto, o en este caso sería como una especie de los rieles, le están generando una fricción al tren por el desplazamiento que él tiene. La ecuación es la siguiente. Vamos a llamar a fricción igual a mu por n. Esta es la letra se dice mu, y mu significa coeficiente de rozamiento es un valor que es adimensional quiere decir que no tiene dimensiones y n se le conoce como la normal quiere decir que para que exista fricción es porque tienen que haber superficies si no no habría una fuerza de fricción y como estamos hablando del sistema mks vamos a trabajar siempre en las unidades de newton esta es la formulita, por favor, anótenla para que la tengan ahí a la mano. Ahora, veamos algunos ejemplos de aplicación. Ejemplo número 1. Se tiene un cuerpo el cual se le quiere aplicar una fuerza de 2 N. Si su masa es de 4 kilogramos y posee un coeficiente de rozamiento de 0,1, ¿es posible desplazarlo con esta fuerza? Veamos, entonces tenemos el cuerpo... Y se le está aplicando una fuerza. No olviden que esa fuerza equivale a 2 newton. Y como me dan un coeficiente de rozamiento, quiere decir que hay fricción. Ahora, tenemos que no olvidar de que como estamos en una superficie, va a haber una fuerza normal. Y va a haber también el peso. ¿Por qué es importante estas dos fuerzas? Porque me están dando un coeficiente de rozamiento y no olviden que la fricción es coeficiente de rozamiento por normal. O sea que aquí es importante tener en cuenta esta sumatoria de fuerzas. Bien, vamos a analizar entonces la sumatoria de fuerzas en y. y vemos que la cajita no se está moviendo en el eje y, entonces va a ser normal positivo de y menos el peso que es el negativo y eso igual a cero. Despejándonos pues, igual normal igual al peso. Y no olviden que el peso es masa por gravedad. La masa equivale a 4 kilogramos y la gravedad, no olviden que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Multiplicando, eso nos da el valor de 39,2 newton. Esa es la normal. Con ella nos permite determinar la fricción. No olviden que la fricción es μ por normal. Y sabemos que el coeficiente de rozamiento es 0,1. Lo reemplazamos multiplicando por este valor y obtenemos el valor de la fricción. No olviden que es en unidades de Newton y equivale a 3,92 Newton. Esta es la fuerza de fricción. Bien, miremos si se puede desplazar o no. Pues miremos, vamos a asumir de que está en equilibrio. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Para que se mueva, esta fuerza debe superar a la fuerza de fricción. Si no la supera, entonces podríamos decir que está en equilibrio. Ahora entonces tendríamos que esta es la fuerza menos la fricción. Ponemos los valores de la fuerza, que es 2 N, menos 3,92 N, Miren que esta fuerza supera o no supera el cuerpo. No lo supera. ¿Por qué? Porque la fricción es 3,92. Tendría que ser este valor mucho más grande para poder generar un movimiento en la cajita. Si este valor es mayor, lo superaría. Entonces, no se mueve la, fu la fuerza, no supera la fricción. Al ser la fuerza menor a la fricción, no habría movimiento, o sea que podemos plantearlo como un equilibrio. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Se jala un bloque de 4 kilogramos por medio de una cuerda aplicando una fuerza de 40 N a un ángulo de 28 grados. Si el bloque acelera 5 metros sobre segundo, encontrar la fuerza de rozamiento que no deja moverlo libremente. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a tener una fuerza, en este caso tiene un ángulo de inclinación, y no olvidemos que va a haber una fricción, la normal y el peso. Pero no olviden que como tiene inclinación, tiene un ángulo, y ese ángulo es de 28 grados. Bien, vamos a analizar estas fuerzas. Como tiene un ángulo de inclinación, quiere decir que se me van a generar dos componentes, un X y otro en Y. Entonces acá uno en Y, sería este vector, como va diagonal iría hacia arriba, y lo mismo tendríamos el otro que sería Fx. Ya tenemos los componentes. ¿Por qué es importante esto? Porque el ángulo me está afectando a esa fuerza. Y la única forma de relacionar esta fricción es con una componente horizontal, que en este caso sería fx. Ahora, como hay movimiento y me está dando una aceleración, la sumatoria de fuerzas en x es igual a masa por aceleración. Antes de esto, ustedes podrían pensar en resolverlo con la normal y decir que la fricción es mu por normal. Pero miren muy bien, sí podemos calcular la normal porque tenemos el peso, pero no tenemos el coeficiente de rozamiento, o sea que no me sirve utilizar esa formulita. Ahora, por eso tenemos que plantear la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y como está en desequilibrio, va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuál es positivo en X? Pues la fuerza en X menos la fricción y esto igual a masa por aceleración porque hay movimiento. No olviden que estamos en desequilibrio. Vean que si tienen alguna duda de esta parte de condiciones de equilibrio, es importante que vean el primer video de la serie. Teniendo esto en cuenta, vamos a hallar esta fuerza en X. ¿Cómo la hallamos? Pues debemos relacionar estos ángulos. Entonces vamos a utilizar las funciones trigonométricas. ¿Qué me relaciona este lado con este? Esto sería coseno. Coseno de 28 es el lado adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería la fuerza en X sobre F. Como me interesa la fuerza en X, lo reemplazo, paso este que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Nos quedaría F por coseno de 28 igual a fuerza en X. Esa fuerza equivale a 40 newton por coseno de 28. Multiplicando esto, esto nos da... 35,41 Newton. Esta sería la fuerza en X. No puedo utilizar la fuerza F porque me interesa, es el componente que se desplaza en el eje X. Por eso debo trabajar con este cálculo. Ya teniendo esto, podemos reemplazar acá. Nos quedaría 35,41 menos la fricción. Y ahora reemplazamos la masa y la aceleración. La masa es. 4 kilogramos por 5 metros sobre segundos cuadrados. No me confundan la A con la gravedad. Esta es aceleración. Multiplicamos esto, esto: nos daría 20 newton y como esto está negativo y necesito positivo, lo paso al otro lado, pues quedaría 20 más la fuerza de fricción. Ahora, este 20 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Nos quedaría 35,41 menos 20. Efectuamos la resta y esto nos da 15,41 newton. ¿Qué quiere decir? Que la fricción equivale a 15,41 N. Ese es el valor de la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Con esto podemos dar por concluido la parte número 3 del curso de fuerzas. En el próximo video veremos todo lo que tiene que ver con la fuerza elástica. No se lo pierdan. Y muchas gracias por estar en el canal. Si te gustó mi video...